Oh, pero eso es increíble, señores. Allá en la comunidad de nosotros, en el Distrito Municipal de Jaya, se va la luz a las 8 de la mañana y hay que esperarla a las 6.30 de la tarde. Eso es increíble, esto está insoportable. Y sobremanera en la noche vuelven y se la llevan y no pueden no, ni siquiera dormir. Esto es algo increíble, señores. ¿Estamos siendo sometidos por el norte Un martirio total, porque es que se paga religiosamente el... el, el, el, el esa energía, entonces no, la tarifa se paga, entonces no nos están dando la, el servicio, es un martirio. Es un abuso lo que se está cometiendo ahora, porque según hay tantos apagones, así mismo sube la tarifa de los recibos de luz. Esta gente está acabando con la sociedad, aquí no se duerme. Porque, oye, lo, lo grande es que ellos esperan las 11 de la noche de, o las 12 de la noche para cortar la luz cuando no lo hacen antes, tú me entiendes. Es un abuso que se está haciendo. Bueno, realmente estos apagones, cuando esta gente del PLD, lo saquemos del poder, se van a reivindicar este pueblo, este país, no va a haber apagones. Porque hay que sacar a este cáncer. Que eso está acabando en este pueblo. Terrible, ¿verdad? Terriblemente terrible. Pero lo que ellos no hacen es que descuentan los apagones, pero la factura aumentan Está como nunca, no se aguanta. Allá en Aguayo hay un sistema que se la llevaban la luz a la. Se la llevaban como a las 12 de la noche y la mandaban a las 9, pero ya no hay luz. Eso es uno de los que está pagando apagones. En verdad, está muy mal el sistema. Mi nombre es Buenaventura. Eh, soy presidente de la Junta de Los Jardines 2. Nosotros estamos pagando la, Pasando la de 1.500 no por la luz. ...porque los apagones están demasiado fuertes... ...nos dan un ratico de luz en el día... ...y en la noche no hay luz... ...si dan media hora o una hora... ...y pues se la llevan y amanecamos... en sudorazo porque no podemos dormir con la calor... ...así es que nosotros esperamos... ...que el norte le dé... ...un seguimiento a esto... ...a ver qué ellos van a hacer con nosotros... ...o es que nos van a matar a plazo... ...fue terrible en esta, en esta provincia de Duarte... ...no pagar los recibos... ...esto es un chantaje todo... unas tarifas muy altas y así en, así sucesivamente.